Hola, muy bienvenidos los amigos de Uruguay, uh, me perdonan el portuñol, pero hoy quiero mostrar para ustedes cómo conectar el WMS al, uh, de, la, de la Comisión Nacional de Estudios Agroeconómicos de la Tierra, más conocido por CONEAT, uh, es algo muy popular en Uruguay que tiene muchas capas de datos muy importantes. Uh, voy a mostrar cómo conectar uh, vía QGIS o Arc, ArcMap también uh, usando un link WMS uh, sin que necesite bajar shapefiles o, o datos de ningún otro tipo para sus proyectos Entonces, primero quiero mostrar la, el blog forestgis.com donde tiene, tenemos muchos uh, datos y e, e posts sobre, sobre GIS en general eh, también tenemos datos de Uruguay, eh, Latinoamérica y muchos países. Uh, entonces, vienes acá en Download GIS en, en la primera, primera opción. Uh, verán muchas, muchas informaciones que se pueden bajar. Eh, acá podemos uh, poner Uruguay. Eh, tenemos algún, algunos datos disponibles. El, el último es el link WMS que vamos a utilizar para conectar los datos. Entonces hace el clic, copia el link y vamos, vamos a QGIS. Uh, entonces aquí tenemos QGIS. Podemos entonces crear, para crear el link WMS, uh, vamos a clicar acá con el derecho de la New Connection. Y vamos entonces, una nueva pantalla va a aparecer. Eh, en esta pantalla entonces vamos a poner un nombre en primera, la primera caja entonces vamos a poner connect y en la segunda vamos a poner el link que copiamos eh, todo lo más podemos uh, dejar lo mismo sin cambiar nada vamos a clicar ok y vamos a volver a, a, a que his, uh, estamos con Kyogis, vamos a expandir en la WMS y aquí estamos la conexión con Coneat, los layers, vamos a expandir y vemos entonces que tenemos muchos layers, uh, muchas capas que podemos usar para para nuestros proyectos, incluso Coneat, uh, espejos de agua, padrones rurales con todas las las, las, las propiedades Uh, rutas uh, y caminerías, eh, todo más uh, curvas topográficas, departamentos. Entonces, vamos a adicionarlos y vamos a mirar algunas cositas. Uh, Demora un poquito para cargar. Eh. Ahí estamos. Entonces, vamos a dar un, un zoom para mirar uh, los detalles que que adicionamos al proyecto. Uh, rutas uh, y le, le, el interpretativo Conect también está acá con los, con los solos uh, okay, y sus aptitudes. Uh, uh, vamos a mirar, por ejemplo, estos son los padrones, son las fazendas. Uh, las propiedades que tenemos en la base nacional con sus números también tenemos las las las curvas topográficas uh, y muchas muchas otras informaciones que pueden explorar y incluso relieve si quieren a mirar uh, necesitan esos datos tenemos relieve también um, entonces era eso que quería mostrar para ustedes. Espero que hagan un buen uso de, los, de de estas informaciones en que necesitan bajar ningún shapefile porque eso es mantenido por el, el gobierno y actualizado. Entonces, cada vez que ellos actualizan, usted tiene la información más uh, precisa al momento uh, sin tener que bajar versiones a todo momento. ¿Está bien? Espero que te este haya sido útil y hasta la próxima. Gracias. Comparte, uh, por favor. Abrazo.